Apoyo la instalación del TMT en la isla de La Palma porque creo que supondrá un gran impulso para el observatorio y yo creo que ningún gran impulso del observatorio es bueno para todos los palmeros. Yo soy palmero y llevo trabajando arriba muchos años y para mí eso ha supuesto pues tener una, una gran oportunidad laboral y creo que cualquier impulso que se le dé al observatorio va a ser bueno para todos los palmeros, especialmente los que vengan detrás y que en un futuro pues puedan tener las mismas oportunidades que he tenido yo.